Soy Oscar Cantillo y esta vez vengo a, a, a dejarte en la descripción del video el grupo donde vamos a aprender fingerstyle entonces necesito que de verdad los que están interesados en aprender esta técnica se inscriban ahí en ese grupo para, para empezar el curso que se va a hacer por acá por YouTube necesito que realmente los que, los que tengan ese nivel básico no es, no es el nivel avanzado. Para aprender esta técnica simplemente se necesita un nivel básico, algo normal. Eh, entonces, pues inscríbanse ahí en ese grupo para saber quiénes realmente son los que, los que quieren aprender esta técnica. Eh, no es más nada, pues espero que todos los interesados lo hagan y cuando se tiene el límite de los alumnos que necesito, pues, Empezaré por YouTube y yo, ahí nos estaremos comunicando por el grupo.